Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. El día de hoy quiero aprovechar para agradecerles por el año que pasó y que estuvieron conmigo siguiéndome en mi canal. Quiero aprovechar también para empezar este nuevo año con una recomendación bien importante. Voy a hacer el análisis de dos libros que permiten mucho Mejorar en tanto en el crecimiento personal como en el alcance de metas. Estos libros son La Mañana Milagrosa de Hal Elrod y La Ligera Ventaja de Jed Olson. Ambos libros permiten muy, mucho mejorar en toda la parte de crecimiento personal y en toda la parte de alcanzar las metas. Vamos a concentrarnos en La Mañana Milagrosa. La Mañana Miragrosa nos presenta seis hábitos que son bien importantes. Estos son meditación, afirmaciones, visualización, ejercitarnos, leer y escribir. Seis hábitos que es muy importante hacerlos una hora antes de levantarnos. Es decir, si tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana e intentar una hora antes, en este caso sería 5 de la mañana y hacer estos seis hábitos. Contribuyen totalmente a mejorar y cambiar profundamente nuestras vidas. Son seis hábitos bien importantes. Ahora miremos la ligera ventaja. La ligera ventaja nos trae en cambio una fórmula secreta o mágica, pero en realidad es muy simple y muy sencilla. No se requiere de arduas jornadas de trabajo. No se requiere de hacer demasiado ejercicio todos los días. No se requiere hacer dietas muy largas, no. ¿Qué es lo que nos dice la ligera ventaja? Si queremos alcanzar algo en la vida, debemos hacer pequeños pasos, pero estos pasos deben ser constantes durante el tiempo. Son pasos que se deben mantener siempre. Entonces, si yo quiero empezar a leer un libro, ¿Qué recomiendo la ligera ventaja leer 10 páginas de un libro todos los días de forma consistente esto nos llevaría a leer alrededor de 3 3600 páginas por año lo que equivaldría a leer entre 15 y 16 libros todo ello fortaleciendo nuestro crecimiento personal entonces la ligera ventaja se concentra en todo en todos los ámbitos de nuestra vida salud Negocios, finanzas personales, amor, familia, la parte espiritual que no puede faltar y por qué no, eliminar malos hábitos. Si tomamos pequeños pasos de manera consistente, todo lo que hagamos podemos lograr grandes cosas en nuestra vida. Analicemos primero la salud. Si queremos tener una salud formidable, ¿qué debemos hacer? No debemos hacer dietas estrictas, no, debemos alimentarnos bien durante el tiempo, ¿cómo podemos hacerlo? Tan sencillo como comer una manzana diaria, estamos alimentándonos de forma saludable y contribuyendo al metabolismo de nuestro cuerpo. En el amor, si queremos alimentar las relaciones, no debemos llegar y atosigar y enfermar la relación, no, ¿qué debemos hacer?, alimentarla y construirla todos los días. Esto durante el tiempo, puesto que si se cambia, si se posterga las relaciones tienden a fluctuar. Entonces es importante alimentar pequeñas cosas en todo. Si por ejemplo leemos constantemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando nuestra forma de pensar, estamos fortaleciendo toda nuestra parte intelectual y esto hace que tomemos mejores decisiones de nuestra vida así es todo si contribuimos en algo pequeño todos los días por ejemplo si quiero levantarme temprano ¿qué debo hacer debo hacerlo si no puedo en principio empiezo mermando una media hora antes pero lo debo hacer todos los días todos los siete días de la semana no haciéndolo lunes a sábado por qué? porque no el domingo ya cortaría y el cerebro buscaría un escape para volver al hábito que se tenía, entonces se debe hacer constantemente. Entonces es muy importante que mezclemos ambos libros, La Ligera Ventaja y La Mañana Milagrosa. Si combinamos ellos dos, tendremos algo totalmente fuerte y sólido que contribuirá en el cambio total de nuestras vidas. ¿Y qué mejor forma para empezar este año que haciendo un cambio radical que permita alcanzar lo que en realmente queremos salirnos de esa zona de confort dejar de estar sentados viendo un televisor y empezar a crear la vida que en realmente queremos te agradezco mucho tu atención y espero que estos dos libros te contribuyan mucho en el cambio de crear un nuevo futuro para tu vida muchas gracias por tu atención y espero que sigamos creciendo juntos tanto a nivel educativo como a nivel personal. Muchas gracias y hasta un próximo video.